Hola, Pablo. ¿Qué tal? Hola, bien y tú? Hola, hola, mi are ¿Cómo estás? Fine and you? You's thank you. Very good, very good. <ríe> hola, Mapicoca. Ese es a tu lado, yo no conozco esa, ese, ese sí, prebolsito. Es correcto, ese es Pilar de España. Hola, Pilar. ¿Cómo te ha ido, tía? Sí. Es un poco tarde para <ríe> ti. ¿Qué ¿eh? estáis haciendo esta hora despierta? Nunca es tarde de hablar de estos temas. Ok, muy bien, muy bien. Mira. Este, yo quiero hablar hoy con Fabio y me encanta que seas un hombre porque que, no pa, es que vamos... a pa empezar, para empezar, eso, eso, es lo más, eso es lo más ilógico, ¿no? Que estás hablando de esto con un hombre. Pero está bien, porque hay que ser inclusivos y... No, pero es Ahora que... resulta. <ríe> pero es que cuando nos juntamos, a veces las mujeres tenemos como esa mala fama de que estamos bitching out people y, ¿sabes? Para ¿sabes? nada, no. Sí, entonces yo quería hablar contigo principalmente. Eh, tengo a Fabio aquí en este en vivo, eh, planificado así, porque naturalmente, espontáneamente, porque estuvimos hablando la semana pasada del mind explaining y yo creo que tú con la experiencia que tienes como manager, sobre todo en el mundo de la ingeniería, este puedes tener como que consejos muy, muy apropiados para esto. Yo quiero uh -huh. dar como una pequeña agenda de lo que se va a tratar esto para que los que estén ve vean esto en repetición o, o entren ahora, bueno, mañana no, ya no lo van a ver, pero que los que me vean repetición vean de qué se va a tratar esto. Yo tengo mi chuleta aquí y Muy es bien. que vamos a aplicar el término. Creo que quiero hablar del mundo de la ingeniería porque los dos venimos de ese mundo de la ingeniería y quiero saber algunas diferencias. Quiero uh -huh. Quiero ver cuando la gente realmente tiene problemas en general para escuchar a la gente y no cuando se trata solo de mansplaining. Hay un gráfico que encontré que está genial, que lo voy a poner después del live, de, de cómo podemos identificar que estamos haciendo mansplaining. Pero yo creo que se puede extender porque viniendo a una universidad bastante técnica como la Simón a veces, creo que nosotros hacíamos in, ingeniero explaining, ingenier explaining, no sé. Y se lo hacemos a otras personas. Así que no es solo el mansplaining pasa bastante, pasa bastante. Eh, incluso pasa en el mundo de las humanidades, con los escritores, con los sociólogos, con, con los antropólogos. Yo creo que es una cosa del cómo nos comunicamos un poquito más allá, pero claro, como todo lo de género y lo de women in que está tan en boga, pues toma un poco más de relevancia, ¿no? Y creo que. Uh -huh puede ser un poco más ofensivo y ya, ya quiero entrar en eso, pero luego quiero hablar de empatía, y finalmente una de las cosas que quiero, porque creo que Fabio tiene mucha sabiduría ancestral eh, con eso, es cómo zafarse de esas situaciones elegantemente, porque si bien yo pienso que la confrontación es necesaria en ciertas, en ciertas formas, la confrontación directa, yo creo que también el arte, de saber cuándo hablar, cómo hablar y cómo hacer las cosas es muy importante. Eso no quiere decir que lo estemos posponiendo o estemos mostrándonos como alguien débil, ¿no? Entonces quiero hablar un poco de esto. Bueno, vamos a empezar por donde es mansplaining, es la unión de dos palabras, man, hombre y explain. que de hecho había un verbo anterior a explain, que es plain, de la época medieval y, y que también significaba explicar. Entonces de ahí viene el mansplain, ¿no? A mí, leyendo sobre este tema un poquito, porque tampoco fue que me metí tres puñales, me parece que, que esto viene también mucho. Aquí la producción de una reunión y ya me trancaron en el cuarto. Hola. Esto me parece que, que, que viene mucho también de cómo nos comunicamos niños y niñas. Cómo los niños este, interactúan entre sí. Y como los niños, este, vamos a ver como que compiten en deporte, compiten en otras cosas. Nosotros, la, las mujeres, las niñas, somos más, nos permiten más mostrar emociones. No estamos con una constante competencia para mostrar quién es el mejor. Y eso, y eso es biológico, porque los hombres se pavonean para mostrar que son buenos para sacarle cría. Vamos a hablarlo biológicamente. Hay un hecho allí, ¿no? Este, que por uh -huh. más cultura que tengamos y por más este aprendizaje que tengamos, nosotros tenemos a nuestro reptilito acá. Entonces, uh -huh. creo que eso también viene un poco de allí, de cómo es la relación entre los niños, de los niños con las niñas y de los niñas en, entre sí, ¿no? Que claro, esas barreras se están quebrando y se están, se están ya ya los hombres no le dicen, si lloras eres gay o si lloras vas a morir y Nunca Los niños no lloran o los niños no lloran, sí. la, famosa, la famosa canción de Bosé. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú como niño? O sea, yo te lo digo como niña, yo siempre viví como en un mundo de niños. A mí no me gustaba comunicarme con las niñas, me, me gustaba más comunicarme con los niños, me parecía que eran más directos, pero sí sentía que había una competencia mucho más alta. Las niñas me parecían aburridas. ¿Cómo fue tu experiencia? Vamos a empezar por algo loco. Mira, yo siempre estudié en colegio mixto, eh, y yo de alguna manera siempre estuve expuesto a... O sea, hablan los niños y hablan las niñas. O sea, en okay. realidad yo no me crié en un mundo en el que los niños eran especiales por algo, eh, o las niñas especiales por algo. Todos éramos como iguales. Y aparte, en, en mi casa, eh, muchos muchos hermanos, cinco hermanos, una, o sea, cuatro, cuatro niños y una niña... Eh, y sí, una razón más para que todos somos iguales qué bueno qué bueno qué bueno eso está muy bien cómo te fue entonces pasando el mundo de la ingeniería yo mi experiencia te, te la relato yo no me relacionaba bien con la gente así que a lo mejor uh -huh. tampoco vayas un poco viciada la experiencia pero yo sí sentía que en el mundo de la ingeniería hay mucha competencia por quién habla primero y quién tiene la mejor solución y sí, siempre, igual. cuando cuando hablamos de, de, de desarrollar estrategias de, de gerencia para grupos de developers, por ejemplo, para grupos de ingeniería, eh, vemos cómo, o sea, hay una típica pregunta de entrevista que es: ¿Cómo manejas tú cuando dos personas están exponiendo sus puntos no muy decentemente, o sea, se están cayendo a coñazos para ver quién tiene la razón? ¿Cómo haces uh -huh. tú como manager para.? esa situación y, y, y, y, y pasa, o sea, no es que él tiene ese carácter, él es así, entonces cómo lo vas a manejar. Yo estaba en entrevistas que son equipos puramente de hombres y esas fueron preguntas de, de mi entrevista, ¿no? Porque es uh -huh. como, ¿cómo vamos a manejar tú esto? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu visión de, de esa parte? Mira, yo creo, a ver, hay, hay hay muchos layers a tu pregunta. Yo sí creo que en general y se evidencia más en el en el ámbito profesional. En general el hombre, y estoy siendo muy, muy, eh, muy genérico ¿no? en este statement, eh, yo creo que um, el hombre en general eh, procura contestar primero, independientemente de si tenga la razón o no. Creo que hay un componente de credibilidad técnica que hace que la voz más fuerte sea la más escuchada, sin duda alguna. Y por el contrario, en el caso particular de la mujer, y, esto, y, y estos son temas que hablamos en el trabajo, eh, con este tema del unconscious bias y, y empoderar a la mujer, eh, creo que hay un tema de educación general donde eh, la mujer se cría o entiende eh, que debe ser perfecta y entonces en, en muchos casos eh, la mujer no emite su opinión porque hasta que no esté 100% segura y la respuesta sea perfecta, entonces no lo dice. Y eso en esencia le da oportunidad al Boys Club de dominar conversaciones. Eso pasa mucho. Y es absolutamente cierto que en el particular el mundo de la ingeniería, nosotros estudiamos ingeniería en computación y la cantidad de mujeres era muy reducida. Entonces yo puedo hablar de gente muy cercana a mí, eh, personas absolutamente brillantes y por mucho incluso, y lo digo abiertamente, más inteligentes que yo que tenían eh, la, la necesidad de estar absolutamente seguras de que lo que estaban diciendo era lo correcto antes de siquiera emitir palabras. Yo estaba como un poco in between, ¿no? Porque si no tengo nada inteligente que decir, pues mejor me callo. Pero sí, efectivamente, siempre salía uno que aunque no tuviese la respuesta correcta, el hecho de que hablaba primero, le daba puntos. Entonces ganas puntos por intentar. Y eso de alguna manera te posiciona, te da estatus y mmm, de alguna manera... Eh, afirma este patrón donde las mujeres pues hablan menos en general. Esa, esa ha sido, esa fue mi experiencia, digamos, en la universidad. Sin embargo, hay excepciones, ¿ok? Yo interactué con, con, con muchísimas mujeres y curiosamente, no sé si recuerdas que en la carrera la gran mayoría de las profesoras eran mujeres. Sí, es la gran mayoría eran mujeres. O oh, si no era la gran mayoría, estaba como muy equilibrado. Entonces, es interesante ese mix. Eh, sí, es eh, verdad, pero sí, yo... a nivel... A, y eran mujeres yeah. fuertes. O sea, yo, yo recuerdo absolutamente. que. Absolutamente. Muy muy Sí, fuertes. absolutamente. Entonces ese es como la, la, la, el, el recuerdo de alguna manera que tengo a esta dinámica del voice club en la universidad. Sí, de hecho, bueno, estos libros famosos, este que se los voy a dejar luego en un post en, en la descripción, como Brotopia, que es como esta cosa del voice club en, en sobre todo en, en el Silicon Valley, pues en, en todo lo que es el desarrollo de software. Exactamente. Y hay algo que me llama mucho, la, bueno, que me llamó la atención de lo que dijiste, y es el estatus. Yo pienso uh -huh. que más allá de este mansplaining y de que la mujer tenga que estar, es, es, como, es como estos estudios que dicen que la mujer antes de aplicar un trabajo tiene que estar segura de que cumple todos los requerimientos, bueno, el sí. hombre dos y se lanza. Y sí, es eso es una falta de, de confianza porque es como, es como que ir, por delante con la credencial y no, no tener tantos problemas en el camino sabes como que como uh -huh. que duden de ti a mí me pasó cuando cuando pasó a este trabajo porque yo no tenía un background técnico actualizado y a mí me dieron uh -huh. la oportunidad pero yo estuve sintiendo por ejemplo por lo menos los primeros seis meses que yo estaba cumpliendo una cuota o sea que yo estaba cumpliendo la cuota de mujeres porque querían claro. este, contratar a más mujeres ahora uh -huh. yo estaba viendo disculpen mis referencias televisísticas pero yo estaba viendo Orange is the New Black y uh -huh. pasa algo similar y lo que le responde una mujer a otra es, no importa cómo te den el trabajo, lo que importa es lo que tú hagas con él. Y yo creo que tenemos que desembarazarnos un poco de esta cosa de, uh -huh. sabes, ah bueno, estoy cumpliendo una cuota, porque realmente eso mella en este, mella en nuestra autoestima, mella en, claro. en la confianza que tengamos en nosotros mismos y eso hace que nos convirtamos más y más en las que hablan después, en las que mandan un correo, y en las que en las reuniones no intervienen. Cosa que también le puede pasar, por ejemplo, a los introvertidos. Absolutamente cierto. Y aparte, en, en, en el tema particular que estamos hablando hoy, que es este tema del mansplaining, donde estás en la situación donde estás en una reunión y entonces una mujer hace una intervención y salta un hombre porque se siente obligado a explicar en términos diferentes o más sencillos lo que ella quiso decir eso de alguna manera, eh, de nuevo, acentúa y perpetúa el patrón. Entonces, la mujer que de repente está tratando de decir algo de manera precisa y lo que dice es absolutamente brillante eh, al, al, al tener a este hombre que trata de explicar nuevamente lo que dijo, o sea, lo que hace es nuevamente mella en su autoestima, totalmente válido. Exactamente, fíjate que eso me da pie para, para, para este cuadrito que encontré en la BBC, que uh -huh. es, es, muy, es como uno de estos algoritmos, un... un un diagrama de flujo y dice, ella te pidió que lo explicaras. No. Sí, entonces no es, no es mansplaining, porque ella te pidió okay. que lo explicaras. Ah, ok, vale. Uh -huh. Ella no te pidió que lo explicaras, entonces, tienes una experiencia más relevante que ella. Sí, pero poquito, o sí, perdón, mucho, mucho mucha, mucha más experiencia. Entonces... Estos hombres van a conocer su experiencia y, y, y su educación y lo que ella a veces, lo, lo que todo lo que ella sabe, no. Entonces, ¿tú le, tú le preguntaste a ella si necesitabas, si ella necesitaba que la ayudara. No. No le pregunté. Entonces estás man explaining. Bueno, sí le pregunté ella dijo que no, entonces estás man explaining. O sea, creo que es algo de.. Quizás nos sentimos como que, que estamos obligados a salvar a la princesa o a la damisela en apuros, ¿verdad? Quizás el uh -huh. hombre tiene ese impulso o quizás simplemente es un hijo de puta y es un imbécil que lo que quiere es que su voz sobresalga uh -huh. y lo que quiere es humillar a la persona. Yo la quiero, persona hacer, quiero hacer un alto eh, para tratar de poner un poco de, digamos, de terminología, ¿no? Yo creo que lo que sucede en ese momento es que se pone de manifiesto un bias que existe donde... El hombre se siente obligado a explicar lo que la mujer está diciendo. Y ahí es donde efectivamente se activa el, el, el mansplaining. Entonces creo que, eh, sí, yo creo que el espectro es, digamos, como grande. Hay, hay, puede haber gente que lo hace a propósito porque tiene algo personal y eso puede pasar independientemente del género. Pero en general creo que lo que lo activa, o el caso donde si se activa hay que hacer algo, es cuando hay un bias de género. O sea, donde pasa de manera repetida con una mujer que está tratando de decir algo. Y, y pueden haber muchos escenarios, ¿no? Pero donde hay una mujer que eh, dice algo o acaba de decir algo y el típico trigger es, bueno, lo que fulanita está tratando de decir es ABC. O ya va, espérate, porque yo creo que lo que tú estás tratando de decir, y yo sé más que tú de esto, déjame explicar, eso es un mansplaining 101. Como hombre, digamos, más en tu juventud, o ahorita, bueno, ahorita no que eres un viejo, que ya te la sabes toda. Este, ¿Alguna vez has sentido ese impulso? Yo no te voy a decir que no. ¿Qué? Yo no te voy a decir que no, porque me parece que lo más responsable es decir que, o sea, a partir de la premisa de que todos tenemos bias, ¿ok? Sí. Puede ser que no sea un bias de género propiamente, pero sí puede ser que mi bias sea, yo creo, que sé más que tú de este tema. Porque tengo más tiempo en la compañía, o porque tengo más tiempo programando en este específico lenguaje de programación, o porque estuve involucrado en un proyecto que, eh, por X, Y razón, creo yo que es mucho más relevante. Y entonces, eh, te voy a decir que sí, seguramente lo he hecho. Quiero creer que no es por un bias de género, pero sí por un bias de credibilidad técnica, probablemente. Sin embargo, con el tiempo, y es lo que se recomienda en estos temas de bias en el, en, el, en el lugar de trabajo, es ser consciente del bias. Entonces, si cuando voy a decir algo, yo puedo de alguna manera evaluar y decir, yo estoy diciendo esto porque esta persona está incorrecta, eh, efectivamente vale la pena que lo diga. Pero si lo estoy diciendo porque no confío en ti, hay que tener cuidado en cómo lo haces entonces Correcto. es como que sí sí sin duda alguna creo que menos últimamente muy probablemente porque traigo digamos todos estos temas como más conscientes pero pero sí sin duda alguna me debe haber sucedido no me dejarán yo mentir también, las personas no, que lean no, esto que vean esto. no y te digo que yo creo que a mí también me ha sucedido quizás eh, por por temas de vallas no no por temas de, de género como tal obviamente por eso soy mujer pero igual puede pasar entre mujeres eso no eso es algo que quiero claro, es en mansplaining pero correcto yo siempre he querido dos cosas que, que uno o sea esto de los géneros es como es tan fluido o sea no estoy hablando de relaciones sexuales aquí pero es tan fluido que las personas son o más femeninas o más masculinas entonces eso realmente no depende de un pene o una vagina sino de una actitud pero bueno dejando aparte de eso hay un uh -huh. entrenamiento que a mí me dieron que a mí creo que me marcó muchísimo y, y creo que es, la, es lo que, a lo que tú te estabas refiriendo, de nosotros estamos como programados, y yo no sé si es algo, si hay alguien aquí que sea de otro, de otro campo de conocimiento que, que esté ahorita con nosotros acá, que, que me pueda decir. Yo lo he experimentado en la ingeniería muchísimo, pero también lo he experimentado mucho en la filosofía, que son los dos campos que manejo. En, en ambos campos, este, la mayoría siempre fueron hombres, y lo que experimento es que nosotros estamos como entrenados para escuchar para responder nosotros no estamos realmente entrenados para escuchar activamente sino que estamos ya de una vez formulando la respuesta y yo creo que en el caso del mansplaining o cualquier otro bias que tengas de comunicación es muy importante cambiarse el switch a la escucha tú como tú como manager, eh, que has tenido eh, gente a tu cargo por varios años, ¿cómo manejas tú cuando te das cuenta de este tipo de cosas que están pasando en un grupo? ¿Cómo puedes romper estos, estos patrones de conducta? Es súper difícil porque comienza conmigo. Y es, eh, es, es interesante. Quiero hacer primero la reflexión mía para luego hablar de la dinámica del, del grupo, que quizás es un poco más fácil, ¿no? Eh, como manager se espera de ti que digas qué hacer, que des la dirección. Entonces tú estás en cualquier tipo de interacción, bien sea porque te están proponiendo una solución o porque te están proponiendo un problema, Tú estás activamente pensando en cómo solucionar. Entonces puede efectivamente suceder que me están contando algo y entonces en lo que yo creo que ya entendí de qué me están hablando, ya yo estoy elaborando la respuesta. ¿Por qué? Porque eh, existe la necesidad o la expectativa de que yo sea inteligente y de que yo aporte soluciones y de que guíe el equipo de manera, digamos, correcta. Dependiendo del campo en el que te muevas, esas soluciones eh, pueden ser más complicadas y a mí en particular me pasa que yo estoy rodeado de una cantidad importante de gente que es mucho más inteligente que yo. Es mucho más inteligente en el sentido de que tienen más experiencia, de que tienen eh, situaciones similares que han hecho, entonces proponen soluciones y lo que a mí me toca es decir bueno mira en nuestro caso esto si sí vale o no vale o al final del día mira esto es lo que vamos a hacer y punto toma práctica toma práctica porque como manager eres el primero y adicionalmente eh, también depende del tipo de manager pero yo soy muy orientado a resultados entonces lo mío a solucionar para mí no es una alternativa el entrar en una conversación y al final decir pero bueno, no tengo ni puta idea de qué es lo que vamos a hacer pero bueno ya después averiguamos eso no, no me sucede entonces eh, requiere práctica y entender que efectivamente eh, estás trabajando con un equipo que, que aporta mucho. Y entonces, sobre todo, siendo tu manager, eh, no quieres eh, no quieres caer en el mansplaining. Que, by the way, y esto es un fun fact, en mi equipo eh, la gran mayoría son mujeres. Punto. De seis direct reports que yo tengo, cinco son mujeres. Entonces, eh, digamos, soy como muy consciente y trato de tener cuidado. Eso es eh, yo como manager. Y luego, en la dinámica del equipo, bueno, pues también puede suceder eso, ¿no? Entonces, se puede dar el mansplaining, eh, digamos, con, con o sin el bias de, de género, donde la gente trata de decir, no, esto es lo que fulanito quiso decir o esto es lo que deberíamos hacer. Entonces, la recomendación es tener mucho cuidado y tratar de determinar un poco ese flowchart que estabas explicando que viste en la BBC, ¿no? Tratar de hacer el framing, eh, tratar de hacer el framing correcto de la situación para tratar de entender. Esto que está aportando la persona X es efectivamente algo que agrega valor o lo está diciendo porque quiere quedar mejor que el otro o porque siente la necesidad de explicar, porque siente que tiene más conocimiento técnico. Entonces es como una... y depende mucho de la situación. Yo creo que lo importante es tenerlo consciente y me imagino que más adelante vamos a hablar de esto, pero cuando tú detectas que efectivamente hay mansplaining, bajo estas condiciones donde tú logras identificar que es por un bias de género donde tienes a un hombre que está interviniendo, interrumpiendo y diciendo no, lo que fulanita quiso decir es ABC, dando, dando a entender que eh, no quedó claro o que hay una mejor forma de hacerlo. Ese es el tipo de cosas que hay que hacer atrás y hay que, hay que hablarlas. Ok, ese, ese tema me lo, me lo voy a quedar, pero antes por aquí, Beto, arredondo nos pregunta: uh -huh. existe el mansplaining entre hombres porque es una cuestión de asertividad y poder dice él tú qué opinas sí, sí, sí. yo estoy absolutamente seguro eh, la respuesta es sí entonces fíjate que es interesante por y va, vamos a tratar de, de manejar los dos conceptos no el mansplaining en esta conversación que de alguna manera estamos comenzando a tener es eh, eh, esa, el acto donde alguien viene a explicar mejor en, en, en nombre de otra persona, pero es un hombre explicando en nombre de una mujer, donde la premisa es que hay un bias de género, absolutamente. Entonces ese es el clásico mansplaining que me parece que es muy importante, que de manera activa tanto hombres como mujeres eh, efectivamente lo identifiquen y lo, lo, lo, lo ataquen, ¿no? Eh, a la pregunta de Beto, ¿el mansplaining entre hombres? Absolutamente sí. ¿Y Creería, creería yo que como no hay un bias de género, porque efectivamente es entre hombres, probablemente es más un bias de eh, credibilidad técnica, de yo sé más que tú, o yo tengo más posición que tú, yo tengo más estatus que tú. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Yo he estado en cualquier cantidad de reuniones donde en, en desarrollo de software alguien propone una mejor forma de hacer algo. Hay muchas formas de hacerlo. O sea, tú puedes ser absolutamente arrogante y entonces agarrar lo que fulano está diciendo y decir, lo que tú estás diciendo no va a funcionar por X, Y, Z, porque ya yo lo hice hace tres años y eso no va a funcionar. Eso es un clásico de mansplaining entre hombres. Oh, y esto, ojo, esto puede ser en temas de política. Yo creo que hay, eh, como en todo, es la forma en la que lo dices. Entonces, veto sí. a tu pregunta, ¿sin duda alguna mansplaining puede existir entre hombres? Absolutamente sí yo yo de hecho lo estoy viviendo en mi situación particular ahora uh -huh. bueno ahora son más mujeres pero tengo un nuevo engineer manager y este uh -huh. nuevo engineer manager es bastante agresivo pero no tiene una agresividad no es una agresividad violenta pero sí es muy agresivo en alto y aquí quiero quiero ayudar ayudar al al, al mundo y me incluyo en el mundo a definir con mucha cautela la agresividad, porque puedes tenerme cinco horas hablando aquí del típico feedback que se le da a la mujer donde le dicen, es que fuiste muy agresivo. Correcto. Entonces, sin entrar dices? en ese tema todavía, porque okay. no, no queremos llegar allá, ayúdame, ayúdanos a entender a qué te claro. refieres con agresivo. Fíjate, eh, son... Primero, es un lenguaje corporal. Correcto. Uh -huh. Es un... ¿Sabes cuándo hace? No, estás equivocada. Ajá, ¿Sí? okay. Eso. No, no. Y, y, y veo que no, no es que me lo hace a mí. Eh, uh -huh. Se lo hace a, los, a, a, a sus supervisados. Por eso, cuando Beto pregunta que sí hay más splending entre hombres, sí y lo otro que quiero traer con esto este este señor que tengo que, que tengo es, es muy bueno es, es como apasionado de todo lo que tú quieras pero uh -huh. yo pienso que en el lugar de trabajo tenemos que ser muy cuidadosos de cómo como decimos las cosas y, y uh -huh. podemos estar muy apasionados y y después pedirnos disculpas este, sabes hay, hay ciertas barreras que se pueden romper y reestructurar digamos es mejor no romperlas pero pasa uh -huh. pero yo he notado que esto ha cambiado la dinámica del grupo dramáticamente dramáticamente okay. y, y, y hay una hay unos enfrentamientos ahora que no se daban antes o sea hay, hay un nivel de voz que, que no existía antes hay una cordialidad que se pierde por eso es que a mí me parece súper importante en estos temas la actuación del manager creo que lo que tú dijiste es, es clave fundamental de esto y es que la persona que está liderando la reunión porque es el manager el que tiene que ese es el papel del manager el que tiene que liderar la reunión o el líder de esa reunión en particular uh -huh. tiene que mostrar y también creo yo que puede cortar el mansplaining te uh -huh. ha pasado eso por ejemplo yo yo leo aquí y, y tengo mi chuleta aquí por eso que estoy así viendo para allá por sí, ejemplo y burda, mucho. Hay, uh -huh. hay estrategias hay estrategias muy mano izquierda como que la misma mujer puede decir, "Oye, no, este, yo I got this", so, como, como que, "Mira, no, tranquilo, yo yo me ocupo, yo tengo eso, gracias por tratar de ayudarme, pero tal, déjame terminar la idea", sin alterarse, guardando la posición zen, pero creo que eso definitivamente tiene que se tiene que tiene que venir un refuerzo del el manager. Porque a veces pienso que dependiendo del nivel de agresividad y de la situación de la gravedad de la situación muchas veces la mujer aunque haga esto no puede salir por sí misma entonces por eso es que es creo que complicado. es importante que el manager sea el primer aliado cuando cuando estás en esa posición de manager tienes que ser el primer aliado para las personas porque esto pasa ahorita estamos tratando nada más mansplaining estamos hablando de género pero sí o sea ¿Cómo haces tú? ¿Cómo, tú? ¿Tú crees que es bueno intervenir como manager? ¿Cómo, cómo lo tomas tú? Mira, a ver, y, y bueno, me encanta porque tú me haces unas preguntas súper loaded, ¿no? Entonces vamos a tratar de, <ríe> vamos a tratar de compartimentalizar aquí. Okay. Eh, escenario, escenario uno, eh, vamos a suponer eh, que es el manager el que toma esta actitud, digamos, eh, negativa o hacia la agresividad ok uh -huh. eh, creo que es una situación complicada eh, es importante entender de dónde viene el manager eh, conectando con el ejemplo que di antes yo como manager tengo ese mindset de yo estoy aquí para dar soluciones eh, entiendo o creo que está mal visto que yo eh, muestre digamos debilidad de no saber ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos hablando? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces, eso puede generar conductas donde yo trato de muy rápido tratar de llegar a una conclusión, incluso a expensas de otros. Entonces, donde yo creo que lo correcto es lo que está diciendo la persona A, puede estar la persona B, hombre o mujer, tratando de decir algo y yo simplemente, I shut them down y no los escucho, ¿no? Yo creo que una situación como esa, escenario 1, no es fácil tratarlo en el en, digamos en el calor de una reunión sin embargo como todos estos temas de bias eh, me parece que vale la pena tener una conversación digamos offline el, el primer gran objetivo es asegurar que efectivamente la persona eh, hace acknowledgement y entiende de que efectivamente oye puedes estar actuando bias entonces puedes tener una conversación offline con el manager donde la persona A o la persona B le dice, mira, eh, claro, pasó en la reunión que fulanito o fulanita estaba tratando de decir algo y tú fuiste muy rápido en Shut Them Down. Entonces, si fue porque la persona estaba en lo, en lo incorrecto o porque lo que estaba diciendo eh, no agregaba valor, tú no lo aclaraste. Entonces, con eso puedes ayudar de alguna manera a que en el futuro el, el manager esté aware de que ante este tipo de situaciones puede tener este behavior, ¿no? Esto no se logra en una conversación sin duda alguna, pero de nuevo es un tema de conversarlo y, o sea, back to basics del, de los biases, eh, justamente eh, el, el asegurar de que el manager entienda. Entonces eso es situación manager. Ahora, uh -huh. segunda situación, donde estás en una reunión donde hay un manager eh, o una figura de autoridad y se está dando la dinámica donde una persona calla a la otra, o una persona está haciendo mansplaining por, con, con, eh, con bias de género o con bias de technical credibility, yo creo que el manager debe necesariamente tener un rol activo en call it out. Y decir, ya espérate un momento, yo quiero escuchar lo que fulanito está diciendo, pero más importante todavía es cuando esa persona que está siendo callada por la voz más fuerte del otro es una mujer. Entonces, eh, el, en ese tipo de reuniones, y efectivamente teniendo, pues, digamos, al manager como en zona neutral, creo yo que es importante hacer acknowledgement de, ya va, espérate un momento, y de repente tú eres la persona COD en la reunión, tú no estás necesariamente involucrado en ese tema que están, que están discutiendo, pero agrega muchísimo valor el levantar la mano y decir, eh, perdón, fulanita, fulanito, estaba diciendo algo, y no terminó de decirlo, yo quisiera escuchar qué es lo que tiene que decir. Porque entendamos, esa persona que le hicieron shutdown porque el otro tiene una voz más fuerte o porque sabe más, según él, eh, se quedó callada, Entonces, esa persona no va a hablar más. Entonces el hecho de que otra persona se dé cuenta de la dinámica hace que el callarla, o sea, trascienda, y aquí lo más importante es de lo que estamos hablando. Entonces son esas dos situaciones y yo creo que lo mejor que podemos hacer es que seamos conscientes de este tipo de dinámicas y que no nos quedemos callados. El único escenario donde yo procedería con cautela es cuando es el manager quien está o, o, la, o el líder de la reunión el que está haciendo de manera clara el mansplaining. Ante ese tipo de situación, lo que yo recomiendo es una conversación offline donde tienes la conversación y le dices, mira, observé a veces a ver qué pasa hay muchas cosas que te quiero preguntar pero voy a uh, empezar dame. por te pregunto todo mira hay algo que me llama mucho mucho la atención y creo que es súper importante en este tema que es tú aseguraste ahorita algo así como que cuando es una mujer tenemos que hacerlo aún más y quiero saber cuál uh -huh. es tu línea de pensamiento allí para después decirte la mía cuál es tu línea yo de soy pensamiento feminista ahí? mi línea de pensamiento es que yo soy feminista y no, te podría, y no te podría acusar a alguien de que entonces estás como que promoviendo unas ventajas basadas en género, que en realidad están descalabrando eso, que entonces la estás protegiendo nada más porque es mujer, entonces tú nada más oyes a las mujeres, entonces para cuidarte a ti las espaldas. Entonces, ay, claro si no que se sí puede pasar, mujeres, ¿no sí puede pasar, y entonces si uh -huh. me lo llegan a decir, y entonces fíjate qué interesante, porque entonces me posiciono en el escenario 1, donde yo soy el manager que está recibiendo esta retroalimentación. Ok, perfecto, Ajá. vamos a hablar. Y entonces evalúo, y entiendo, y aparte, bring me facts, en el sentido de cuál fue la discusión, de qué fue lo que hablamos, o sea, qué, qué está sucediendo, o sea, qué, qué, qué fue lo que sucedió. O sea, sí, absolutamente. ¿Sabes qué me parece lo, lo, lo más bonito de tu respuesta? Es que le empieces diciendo, soy feminista. ¿Y sabes por qué? No, porque, ay, que yo no soy feminista, qué baño. yo? Uh -huh. no sino que creo que allí está el verdadero valor del feminismo y de todos los ismos, que lo que tratan es de poner las cosas aquí. No uh -huh. es que las mujeres queramos más, reivindíquenos, uh -huh. defiéndanos, no, es tratar de equilibrar las cosas cuando cuando por primera vez en, en, en el lugar de donde trabajo, dijeron, no, bueno, si, si, si acercas más a mujeres, si haces más recruitment de, de, de mujeres, si, si recomiendas a alguien que sea mujer, doblamos el bono. Eh, si tal, y entonces yo decía, pero, pero o, sea, o sea, la están contratando porque es mujer, pues. Oh. Claro. Y tendemos a pensar eso, y eso es como, es como un arma de doble filo, porque es lo que hablábamos antes, eso va mellando en, nuestro, en nuestra seguridad nosotros mismos, porque no sabemos realmente por qué obtenemos las cosas o si lo están haciendo, porque e empieza una cosa de duda. Sin embargo, luego de estar en esta organización que era más técnica, menos operacional, entendí realmente que todo esto de, del feminismo, de, de, de realmente si es una mujer, más temprano voy a call it out lo voy a call it out más duro uh -huh. y lo voy a decir más duro es porque uh -huh. realmente eso ayuda a poner la balanza en el mismo sitio y creo que esto es lo que esto es lo que se debe buscar no es algo que sea ciego es que si tú haces eso con una mujer a la siguiente reunión la mujer va a tener un porcentaje más de, confi de, de, de, de confianza de perdón, confianza en sí misma. te voy a dar te voy a dar un ejemplo equivalente, ¿no? Porque seguramente en el momento en el que yo te respondí, es que yo soy feminista, obviamente se activan todos los prejuicios y los biases, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo de otra cosa que yo de manera activa ¿Cómo? hago. Pero me que... encantó tu, fem tu feminismo porque sé que es el, es el que es. Y, y lo repetiré hasta el, final de, hasta el final de, de, de, del tiempo. Pero te voy a dar otro ejemplo de algo que yo hago de manera activa justamente para tratar de, eh, de eliminar o reducir el, el bias que tenemos, ¿no? Y me pasa en reuniones de trabajo que puedo o no estar liderando yo, donde tengo gente que son introverts. El, el, la persona que es eh, introverted eh, es una persona que no necesariamente, de, de manera rápida, va a emitir su opinión. Es gente que necesita procesar lo que está sucediendo y necesita pensar para hablar. Entonces, siendo consciente de eso y para darle la oportunidad a todo el mundo, de hecho me sucedió hoy, estaba reunido con un grupo de personas donde hay una persona en particular que es súper, súper, súper, súper introvertida. Eh, curiosamente esta, esta reunión era de, de puras mujeres, pero por otra razón diferente. Y hay una de ellas que es súper introvertida. Entonces yo estoy... Haciendo como un, como un brainstorming y yo quiero que ya hable. Entonces, yo lo que hice fue: eh, yo digo, la pregunta que yo quiero hacer es esta, y entonces hago la pregunta, y entonces de manera clara y sin, o sea, poner a esta persona en el spotlight, eh, yo le hago la pregunta y digo, me interesa saber qué quieres decir tú, pero vamos a hacer la vuelta al revés para que seas tú la que cierre. Eso le da a la persona la oportunidad de pensar y la persona de, de, de alguna manera de estructurar. Entonces, de la misma manera como eh, pueden acusarme de que soy feminista porque efectivamente estoy tratando de ser consciente de los biases que podemos tener, de, biases de género con relación a la mujer, esto también aplica para eh, tener gente que es introverted. A ver... Y a mí seguramente el que me esté viendo dirá, no, este es extrovertido 100%. Pues no, o sea, yo, la, la vida me ha enseñado a ser extrovertido en el sentido de que yo no tengo problema haciendo esto, pero la forma en la que yo me recargo es diferente. Entonces, o sea, es, es, es, muy, es muy claro para mí que hay que ser inclusivo. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Entonces, call it out y cuando alguien está haciendo algo que está mal porque tienes un bias o lo que pareciera ser un bias contra la mujer, hay que hablarlo. Entonces, si soy feminista y además pro introvertida, dale. Es que es eso, creo que, creo que el manager es el que se tiene que tomar el trabajo, sin duda, de uh -huh. interesarse por este tipo de cosas, porque creo que ser manager más que la capacidad técnica, y creo que es un error garrafal que se comete, sobre todo en las áreas de ingeniería, es que el manager uh -huh. es un senior que quiso más plata. No es una persona realmente que esté interesada en, pero es que es verdad, el manager se da un eso. premio a algo, pero el manager a veces no está interesado en manejar gente, o puede ser eso, es next step sabes puede ser eso, o el manager es manager porque sabe más que el resto, que, y, y, y no es necesariamente cierto, o sea, yo tengo la bendición de que tengo la, la, la, la dicha de trabajar con, con un grupo de personas que en sus campos específicos incluso saben más que yo. Yo tengo otro tipo de habilidades que me permiten liderar a un equipo. Eso es diferente. Entonces eso no okay. tiene nada que ver con mi credibilidad técnica. Entonces si hay un consejo que yo le daría a cualquier manager que... De alguna manera, cuando está solo, ahí solito, reflexionando sobre su vida, dice, sí, yo tengo miedo de que mi equipo se dé cuenta de que yo no sé tanto como ellos, o yo tengo miedo de que mi equipo se dé cuenta de que cuando me dan un problema, yo no tengo la solución, o yo tengo miedo y yo generalmente voy a la persona A y no confío en ABC. O sea, si la respuesta es sí a cualquiera de esas cosas, hagan un alto y reflexionen porque eso puede estar generando una cantidad de conductas behaviors que son contraproducentes para el equipo y eso es lo que hace un mal manager entonces estás en una reunión donde quieres resolver y entonces yo soy un team player entonces siempre le voy a preguntar a Olga porque Olga es la que más sabe entonces Olga es la que contesta entonces yo estoy empoderando a Olga y puede ser Olga o puede ser fulanito vamos a quitar el gender bias de alguna manera pero entonces, ¿cómo se sienten José? ¿Cómo se sienten Juanita? ¿Cómo se siente Petra? Que están en la misma reunión y son parte del mismo equipo. Entonces, es difícil ser manager, sí. Pero, es o complicado. sea, por eso requiere... ¿Eh? Válido. Porque es gente. Es gente y creo que en sí. muy pocas empresas se da realmente entrenamiento a los managers en el aspecto psicológico, en el aspecto humano. Creo que tienen que ser a veces empresas grandes o que el manager tenga una tendencia natural a, ¿sabes?, a, a educarse en esas líneas, pero pero sí, lamentablemente a veces a veces el manager, digamos, que está cerrado a ese tipo de cosas. Aquí se conecta sí. varias gente que, que sé que trabaja en otros campos. Estamos hablando hoy del mansplaining, es decir, este, este neologismo gringo que nos dice que el hombre explica lo que quiere decir la mujer para, bueno, por muchas cosas O sea, lo que Olga, lo que Olga está, <risa> está queriendo decir, eso es mansplaining. Eso es mansplaining. Actually, ah, actually. eso sí, es que mansplaining ríe. con con gender bias. O sea, si lo estoy haciendo porque creo que Olga no está en capacidad de explicarlo, eso es fucking mansplaining. Call it out. No. Ahí está. Gracias, gracias por esta actuación. Estaba practicando, esto, lo esto tuvimos todo mucho Este salió genial, salió genial como siempre. Me encanta. <risa> Es improvisar este, díganme cómo es en otras, en otras líderes de trabajo, no solo en ingeniería. Este, díganme si hay mucho más explaining. Yo sé que se me conectó por ahí mi querida Inmaculada, ella es enfermera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los médicos? Este son así, mucho más Uy, debe ser súper complicado en un, en un campo que es tan técnico y donde definitivamente el componente de experiencia rige el resto del mundo. Interesante, eh. Ad, además se muere alguien, pues. <risa> Ay, no hay que maestrar y ni se murió, Fabio. ¿Cuál, debe... ¿cuál dirías tú? Oh, vamos a hacerte la pregunta. Vamos a hacerte dos preguntas. Siento el temor. La este primera... es el momento donde tú sacas <risa> la pregunta que tenías ahí guardada en la hoja de atrás y me vas a dejar fuera de base. Yo voy, Entonces, anotando, yo voy anotando. Siento el temor. Yo voy anotando todo. Dale. Estoy organizadito, organizadito también. <risa> Si tú, o sea, si a ti te vienen con una situación, tú no te has dado medio cuenta, ¿qué estrategias como manager? Porque los que están aquí, puede que sean manager, te hago un amigo manager. Si tienen un amigo manager, pásenle esta cuenta para que vean esto. Háganle un favor a la humanidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás tú en posición para determinar que esto se trata realmente de, man, de mansplaining plus vallas de género uh -huh. o prejuicios hago? de género? necesito eh, clarificar tu pregunta me estás preguntando cómo hago yo para darme cuenta en mi caso o en el caso de alguien cómo haces tú para comprobar de que, de, de que no, es, no es otra cosa ¿Cómo tú haces realmente para comprobar que hay una misoginia allí y que hay un bias de género no necesariamente misoginia que hay un bias de género fuerte o sea para que puedas realmente manejar la situación desde ese punto de vista porque como bien dices tú esto se mezcla con muchas cosas puedo ser ingeniero claro. explaining puedo hacer extrovert explaining o sea hay muchos tipos de explaining como nos estamos dando cuenta aquí entonces cómo haces tu para? yo creo eh, lo primero es hacer un alto me estás sí, haciendo sí. una pregunta déjame hacer. me estás haciendo un comentario ah, entonces bien. es a ver de que, explícame mejor y luego tratar de entender la situación como lo que es un ejemplo porque okay. curios curiosamente curiosamente nosotros todos tenemos biases entonces todos. puede ser que estemos haciendo un framing de la situación bajo nuestra perspectiva sesgada entonces eh, ante esa situación yo creo que lo primero es eh, efectivamente asegurar que entendemos y entonces hacer preguntas de el estilo a ver cuéntame un poco más de la situación efectivamente qué fue lo que pasó qué sentiste tú cómo reaccionaste pregunta súper importante es esto ha sucedido otras veces si la respuesta es sí, háblame un poco del contexto, déjame tratar de entender. Y creo, creo que uno de los, de los consejos más importantes es, porque esto te puede pasar a ti como manager, que te lo están diciendo de ti, a ti como manager, que te lo están diciendo de tu equipo, o a ti como individuo del mundo, que te están contando de la situación de alguien. Es procurar tener contexto. O sea, te están contando una perspectiva de la situación, y yo creo que, el consejo, digamos, universal es, yo, yo soy fiel creyente del feedback como un mecanismo para hacer que la gente tenga conocimiento de posibles fallas. Entonces, no hay nada de malo en compartir el hecho de cómo hiciste sentir a una persona, porque efectivamente lo que tú dices tiene una reacción. Entonces, a tu pregunta es entender, entender el contexto, entender la situación para tratar de emitir una opinión y una recomendación y fíjate que eso me lleva a algo que yo creo que es como o sea, yo bautizaría eso como una empatía informada porque la empatía a veces es como de pura víscera y ahora oh, o no, no. la empatía es una empatía en la que puedas realmente entender el contexto otra pregunta sí. referente a eso es si tú tienes esta situación hombre mujer cuál es cuál crees tú que es la mejor manera de empezar ya determinaste que es mansplaining, hay un bias de género, ya se lo determinaste. He estado, he estado en esa situación. Ah, he estado en situación. Ahorita, bueno, no quiero sí. revelar nada, no revelaremos nada. Pues... No, no revelaremos nada. Lo que tienes que hacer, si estás en una situación de esas donde tú te das cuenta de que de manera efectiva eh, hay, uh -huh. un, hay un mansplaining, porque hay un bias hacia la mujer, Cualquier persona en la reunión puede decir, ya va, espérate un momento. Yo quiero escucharla a ella, eso. que termina su punto. O sea, ¿tú crees que es mejor? Pero, ¿tú crees que es mejor entonces entrar por esa cosa? O sea, no confrontar claro. al individuo. Okay. A ver, lo que pasa okay. es que hay, hay, hay distintos escenarios, ¿no? O sea, si tienes el, el jefe, que es una cosa horrorosa, o sea, ese escenario uno, yo creo que hay que llamarlo a capítulo y hacerlo aware. Entonces, Ajá. ya construye sobre eso. Y después, en la próxima reunión, Perdón, decirle, epa, flaco, ya va. Y entonces, es hacer eso. Ya va. Eh, ella, estaba, ella estaba diciendo algo y la interrumpieron. O, oh, ya, espérate un segundo. Olga estaba explicando algo y entonces Juan empezó a explicarlo de otra manera. Yo quiero escuchar a Olga. Con eso, o sea, van a haber 30 nanosegundos de sorpresa de Olga, de, oh my God, vinieron a por mí, pero ese es el momento de Olga de hablar. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer de manera clara para ayudar a la gente a que esto deje de suceder. Y entonces, eh, sí, este tema de payas, o sea, me da para hablar horas, horas, horas. Sí, no, de, definitivamente yo creo que hay que... Primero, es, es una cuestión de, de, de, de, esa palabra es horrible, pero concientizar. Pero no, es, es sí. realmente hacerle ver a la gente que no es que tú seas malo, no es que viniste defectuoso de y de fábrica, sino que no. en nuestro cerebro está cableado, está codificado que nosotros tengamos bias porque el uh -huh. bias es la manera en que nosotros tenemos como animales de protegernos de lo otro del extraño súper válido y de nuevo, a ver, yo creo que este tema del mansplaining y del bias de género es algo que, que nos llega mucho y que se complica, pero recuerden siempre lo que estábamos hablando del manager, o sea yo como manager tengo un bias y el bias es, yo tengo que dar soluciones, yo tengo que ser rápido, yo tengo que ser asertivo, yo no me puedo equivocar. Entonces eso hace que yo esté condicionado a actuar de cierta manera, escuchar a la voz más fuerte, irme con lo que tenga más sentido, y eso hace que yo escuche menos a los otros. Entonces, eh, de nuevo, como buen bias, es un sesgo que pudiese ser, pudiese, quiero creer, eh, ojalá en el mejor de los casos sea inconsciente, el problema es cuando el sesgo es absolutamente consciente. Donde te das cuenta de que hay un behavior que se repite, porque este carajo siempre que fulanita habla, la interrumpe, eh, la, no, me, no me viene la palabra, la interrumpe o, o, o, o, o dice, no, eso es efectivo, sí. no, tú no estás en lo correcto. La desacredita, esa es la palabra. La desacredita. Gracias. Me cuesta Correcto. Este. Uh -huh. <ríe> Tranquilo. Sí, de, totalmente de acuerdo y creo que eh, para, para recapitular un poco esto, eh, porque ya estamos llegando a la hora en que dijimos esto se acabó pero para recapitular un poco esto es primero todos tenemos bias todos tenemos prejuicios está tenemos en nuestra condición de seres humanos si no lo uh -huh. saben puede leer el libro sapiens que te lo recomiendo por enésima vez por favor lean el libro maravilloso eso le va a explicar todo, se lo va a dejar clarito. Usted después, el día que después de que lo lea va a querer lanzarse en el metro, pero después decir, no, la vida continúa y, no y va a seguir hecho. No, <risa> Tampoco. <risa> ah, no, no. Cuando te quieres lanzar en el metro es con el segundo, con homo deus. Pero bueno. Oye, no lo así. he empezado, pero de luego hablamos de eso. Ajá. Lo, sí, lo hablamos de eso. Entonces, todos tenemos vallas, es nuestra condición humana pueden ser conscientes o eh, exacto, conscientes o inconscientes. ¿Pueden ser conscientes ¿okay? o inconscientes? Cuando son uh -huh. conscientes es cuando está grave, grave la cosa. Cuando son uh -huh. inconscientes se pueden hacer muchísimas cosas y creo que lo mejor es estar abierto a escuchar que tienes un bias. Tener tener esa apertura de que te puede pasar a ti, ¿sabes? Correcto, que... y, y voy a, quiero complementar tu punto diciendo, efectivamente esa apertura es importante, pero yo puedo ser el tipo más abierto, universo, dime qué vayas tengo, pero no lo voy a lograr. Requiere estar, estar rodeado de gente que tenga la capacidad de decirte, oye, lo que hiciste puede reflejar un bias, entonces nosotros de manera activa tenemos que estar haciendo dos cosas, creo yo, y este es mi humilde consejo. Número uno, como individuos tenemos bias a estar abiertos y a, a la espera de que nos digan, oye, esto que hiciste, X, Y, Z, pero también a decirle a la gente, porque si no, no somos parte de la solución, sino parte del problema. Porque el que se queda callado en una reunión, viendo de manera clara que hay una persona que está... Hablando más duro que la otra y callando a la otra, desacreditando a la otra, es parte del problema. O sea, si se queda callado y no dice nada, no lograste nada. Eso nos lo dice la Biblia, pensamiento de palabra, obra y omisión. La omisión es viste? uno de los pecados más feos. ¡Llévatelo, chuchu de Mike. Pero es en serio, es, es, es, es que sí, yo, yo fíjense, yo entrego una etapa de mi vida hace como unos 20 años, diría yo. No, mentira, muy bien. No, sé. Ay, no pongas números, no pongas números, chama, porque eso me activa el bias de la edad. ¡Ah! tranquilo. Mira, jovencita, me veo. Mira, de 15. Sí. Pero yo me volví muy cínica y yo no metía la mano por nadie, que todo el mundo se fuera a lavar al río. No me importaba nada. Uh -huh. Pero, ¿cómo a esperar yo estar en un ambiente safe, en un ambiente a salvo? si yo no promuevo estas mismas cosas. Entonces, es lo que dice Fabio, tienes que ser parte de la solución y tienes que ser parte de la solución con todo. Ahora, está ese también, ese mito, que no sé si es verdad o mentira, creo que eso depende de tu manager y de la organización donde estés, en el que te vuelves la cuseta ¿Sí? Okay. vaya. Otro vaya. O sea, ¿sabes? Tampoco puedes caer en, en, en la locura. ¿Puedo, puedo, ¿Puedo hacer un, un comentario? Tú hacer eso quieras, suena, amigo. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, Eso que explicaste es un suena a una persona que está como en una esquina calling it out. Ah, eso fue vayas. Aquí lo que tenemos que hacer es de manera activa, si tú detectas un vayas, no es que no vas a hablar con fulanito en una red de chismes, o sea, no. Es ir con la persona y decirle, coño, mira, a mí me parece que ese comentario que tú hiciste... Mmm, o sea, pues, ojo, es mi opinión, sí, sí, sí. tómalo o déjalo, que educarnos. pero Correcto. tenemos que educarnos para saber cómo tener esa conversación, porque sí, no es fácil. tenemos que entender, sí, no es fácil, no es fácil, y, y por ejemplo, no. sirve todo esto de lo que, está, lo que hemos venido hablando tú y yo hace, hace tiempo que tú me, me enseñaste, me enseñó Natalia, Myers-Briggs, exámenes de personalidad, o sea, cómo tú, cómo tú interactúas con el otro, cómo te comunicas con el otro, porque al final de cuentas nosotros lo que estamos es comunicándonos todo el tiempo, es lo único que, que hacemos, porque claro. ya nosotros no tenemos que casar, y si no, no hay, hay una pescar, fórmula, tenemos la guerra, es eso, es comunicación, entonces, cómo prepararte tú para hacer y, y hay algo muy importante, que cuando se trata de minoría, no solo minorías de género, minorías de orientación sexual, minorías religiosas, minorías raciales, tú puedes ser un aliado. Tú eres un hombre blanco, uh -huh. pero eres latino, estás medio jodido, o sea, no tanto. Este, yo, o sea, tengo varias minorías encima, sí. pero sí. sí. Pero este es convertirte en un aliado. O sea, pero tienes que estar preparado uh -huh. para ser un aliado, porque no te quieres convertir en eso que está. No, eso eso no es planning, eso no es que no, sino. Y, y te digo una cosa, y, y súper, súper acertado lo que estás diciendo, eh, y hay que tener hay que tener cuidado porque en el momento en el que te conviertes en el wizard del, del, del bias, donde, donde ves bias estás diciendo que está, rápidamente se te puede olvidar que tú estás cargado de bias. Entonces hay que tener cuidado porque no te quieres convertir en el bias police, donde tú le dices a todo el mundo los biases que tienes, pero tú estás exento. Tú no eres un cura. Esto no es, esto, perdónenme, esto no es la iglesia católica. Es así. Ahora, sí me, es ahora muy... sí me metí en peo, ya. Se me subió el vino. Dale. No, a mí ya no me aceptan en el cielo por varias razones que no hablaremos en este video. Eh, pero, este, de verdad que sí, de verdad que es, es muy, yo creo que es complicado hacer esa graduación que tú dices y, y no convertirte como en el bias police tal cual, claro. sino ser un aliado. Y para eso uh -huh. tienes que educarte. No hay y ser humilde, manera. y ser burda de humilde. Sí, sí, uh -huh. sí, y admitir que no sabes, y admitir que tú los tienes, y, y, y uh -huh. ver cómo te acercas a la persona, ¿sabes? De una manera también emocional, porque estos son temas que hay que recordar que tampoco no, no estamos hablando de un proyecto, no estamos hablando de una uh -huh. línea de código, estamos hablando de una persona. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú haces que la emoción juegue allí un papel también? Porque. Es complicado. Es complicado, bueno, pero Entonces, para por eso, te pero digo, para esa mujer bueno, cronopio, no para eso, mujer cronopio ofrece sesiones one on one justamente para ayudarte en este tipo de temas. Dale, yeah, te lo chuchu, momento de publicidad. Correcto, <risa> Mira, mi esta negro. publicidad llega a ustedes. Además, <risa> además que nosotros estamos resgodidos, porque nosotros somos venezolanos. Nosotros somos venezolanos. Mira, mi negro, ¿qué pasó, flaca? Nosotros vivimos en ese mundo. Yo, le, sí. yo tengo licencia con mi equipo para meter la pata y es algo, es algo interesante y súper divertido. Si sí. tengo dos o tres semanas donde definitivamente yo, o sea, estoy a punto de entregar el pasaporte y decir sáquenme de aquí si quieren, porque tengo problemas para pronunciar palabras. Digo vainas que no son. Eh, pero bueno, eso. Ojo y, y, y a ver, propaganda aquí. Yo si algo trato de hacer con mi equipo es mostrarme tal como soy, o sea, ¿Hay un nivel de responsabilidad? Sí, hay accountability. Yo soy responsable de esto. Yo tengo que tomar una decisión y la tomo en función de facts. Sin embargo, I don't always get it right. A veces me equivoco y eso está bien. Pero es permitirte tener un, un, un contacto de repente un poco más humano. No siempre es fácil. A veces la cago, a veces no. A veces se dan cuenta, a veces no tanto. It is what it is. Sí, mira, yo yo, yo creo que yo he, he, he tomado esa decisión de, de presentarme al mundo lo más parecido. O sea, creo que es en el estado en que me siento más relajada, sin uh -huh. perder el respeto, sin perder la responsabilidad. Y como bien dices tú, o sea, es un lugar de trabajo, es un lugar que no estás en tu casa, no estás con los amigos, tiene otras reglas, sin embargo tú uh -huh. no te puedes mostrar como una máquina porque nosotros no somos algoritmos, aunque hay una nueva religión que dice que sí, pero eso es un tema para otra cosa, Leano Bodeus. No, tengo ya, tengo ya que empezar, cállate. Bueno, estás lento, papá. Entonces, eh, es, es muy complicado, es muy complicado, pero de verdad, eso que dice Fabio es así. Tú tienes que ser. Tú mismo. La, la mejor versión, la versión para el trabajo, la versión para tu familia. Tú tienes muchas versiones de ti mismo. Sin embargo, uh -huh. en el trabajo hay que permitirse llevar las emociones también. Porque eso que, que es de la generación pasada, de cuando usted entra al trabajo, usted se quita el abrigo como si se quitara toda sí. su casa, todas sus emociones. Eso es una gran mentira. Es mentira. Sin embargo, sin embargo, y quiero aprovechar este espacio, eh, y esto eventualmente llegará a, a, a mucha gente. Yo sí creo que es cierto que hay entornos donde hay mucha, mucha injusticia. En el sentido de, o sea, por más de que aquí estamos eh, Olga y Fabio diciendo hay que ser abiertos y ser aware, bring, o sea, ven al trabajo siendo tú mismo, Exacto. acepta el feedback y trata de identificar los biases. Efectivamente, hay, hay entornos que son muy hostiles, ¿no? Entonces quiero aprovechar esta plataforma porque perfectamente puede pasar que existan situaciones muy complicadas, entonces si algo podemos hacer nosotros, y aquí te comprometo yo y me comprometo yo, es si eso efectivamente existe, eh, mira, levanto la mano y digo, estoy absolutamente dispuesto a escuchar.